y así que sacara las cartas que tienen Ebor, Tatún, A ver, a a ver, a ver, a ver, a a ver, a ver, a ver, a ver, a a la a a la casa y a me manda a baja a para motivos a yo no gente que te Y gente que busca programa de la forma de Peresia. Al debatir con el Leningos, un ahí. Sae de Ocariz. Te pongo. Y acá se sala Barcelona que está quiero para ba, testear centrado ahora para currículum currículum garcía la torre currículum garcía ya el y andrar, eh, la abuela, es ¿Vale? Bueno, espero que su gusto aunque es como meto y un ahí. resumo académicos es eh, licenciado en Educación Física por eh, aquí en Vitoria y, y eh, hizo también eh, diplomatura de magisterio en la especialidad de Educación Física claro. posgrado en mediación y Resolución de Conflictos diploma de Estudios Avanzados eh, ya en Cataluña eh, eh, allí también tiene un posgrado internacional en Conflictología es doctor por la Universidad de Lleida premio extraordinario del doctorado en el área de la actividad física y el deporte Máster Europeo en Actividad Física Adaptada y otro Máster Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación Superior. Después, eh, en méritos profesionales, eh, pues, eh, ha sido profesor en, en, en algún colegio y, lo que os he comentado antes, es profesor de, en, en el INEP de, de Barcelona y ahí eh, ha impartido diferentes asignaturas como Intervención y Evaluación de la Actividad Física y el Deporte, eh, pedagogía y principios didácticos de la actividad física y el deporte que y practica el juego motor Estrategias de resolución de conflictos y educación en valores relacionado con el tema de hoy eh, eh, Publicaciones, tiene un montón de publicaciones eh, Yo reseñaría eh, concretamente un, un trabajo que tiene un, eh, es una, una, una tesis eh, sobre eh, los conflictos y es por lo que en su día estuvimos eh, investigando un poquito aquí en Trae y nos pareció interesante eh, este tema que hace bastantes años también se trató en estas jornadas, pero que bueno, como hoy en día hay mucha más gente, yo creo que será de vuestro interés. Antes de comenzar sí que me gustaría eh, dar las gracias a la organización de las jornadas por la posibilidad de poder compartir la a mi ADE, eh, Muchísimas gracias. Para mí es una, un auténtico regalo poder estar aquí. Mi nombre es Unaisa Yocari, eh, soy profesor de Línea en Barcelona y soy un gran apasionado del de estudio de los conflictos y de la convivencia escolar. Tal como nos expresan diferentes autores eh, desde hace décadas. Uno de los grandes retos de la profesora del siglo XXI es mejorar la convivencia escolar para aprender a poder vivir en sociedad. Antes de iniciar mi intervención, sí que me gustaría analizar el, el título de la misma, compartir algunos conceptos que seguro ayudarán a entender la orientación ideológica de la misma. ¿No se escucha? ¿Así? ¿Sí? ¿Tú eres? ¿Tú eres bueno. <tose> Sí, eh, nosotros apostamos eh, por una educación física científica, relacional, emocional, reflexiva, igualitaria y pacífica. En este sentido, el conflicto es un elemento inherente a la vida. Hay muchísimas definiciones, puede ser constructivo o destructivo en función de cómo lo gestionemos y se puede convertir en una oportunidad de educación. Nosotros partimos de la base de entender que la escuela es un espacio y un tiempo en el que el alumnado crea su identidad, en continua interrelación y desarrollando las competencias sociales necesarias para poder vivir en sociedad. En este sentido, el área de Educación Física se convierte en un espacio idóneo, maravilloso, para la educación de las relaciones interpersonales. En lo referente a mi, a mi presentación estará dividida en tres partes fundamentales. La primera, intentaré hacer una, una breve contextualización del, del marco teórico de referencia para entender la orientación de la propuesta metodológica. Después intentaré exponer algunos resultados de diferentes experiencias empíricas que hemos llevado a cabo en la computación física, tanto en primaria vale como en secundaria. Y finalmente eh, intentaré hacer una breve aplicación práctica en la que solicitaré de vuestra colaboración. <coughs> bien, eh, la verdad es que todo, todo empezó al terminar la licenciatura, donde después de unos años de diferentes experiencias internacionales con diferentes colectivos, me, me comenzaron a interesar los, los conflictos y, y los juegos tradicionales. Y fruto de esta, de esta curiosidad, comencé, <coughs> perdón, comencé los estudios de doctorado en el nivel de Lleida, eh, intentando dar respuesta a una, a una pregunta que, que tenía a la cabeza. La pregunta es la siguiente: ¿Podemos utilizar las situaciones conflictivas en las clases de educación física como herramienta, herramienta pedagógica transformadora? Este fue eh, el origen, la pregunta que eh, eh, nos dio pie a poder iniciar en el estudio de eh, los conflictos, en este caso, y en la educación física. Y para ello, lo primero que intentamos realizar fue un, un estudio exhaustivo del marco teórico vinculado al conflicto, de eh, todo lo que había en relación al conflicto. ¿Con qué objetivo? con el objetivo de poder encontrar algún tipo de regularidad que nos ayudaría a poder adaptarlo a nuestro contexto, al contexto de la educación física. De este análisis eh, pudimos observar la existencia de, de elementos comunes y desarrollar una serie de unidades clave que nos ayudaron a entender mejor el fenómeno. Una situación inicial, un proceso del conflicto y una visión transformadora. Con todo ello, y en base a nuestro marco teórico de referencia, la psicología motriz o la ciencia de la acción motriz, realizamos una propuesta teórica adaptando todo esto que os he comentado previamente al contexto motriz. De ahí surgió el concepto de conflicto motor. Situación conflictiva que surge al alterar algunos de los sectores de acción motriz y que es originada con conductas verbales y motrices y que implica las respuestas en forma de expresión verbal, física o de ambas evasivas. Paralelamente, nosotros entendemos que cualquier grupo de personas que participa en una práctica motriz está inmersa en un laboratorio de relaciones sociales. Diferentes tipos de situaciones motrices, diferentes tipos de aprendizaje. Cada práctica motriz tiene una lógica interna o patrón de organización a partir del cual las diferentes acciones adquieren sentido. Ante una, ante una misma práctica motriz, cualquier persona independientemente de su ideología, de su color de la piel, religión, identidad sexual, está obligada a superar el mismo tipo de retos mundiales. Y esta lógica interna se divide en cuatro sectores. La interacción con los demás, la interacción con el espacio, la interacción con el tiempo y la interacción con el material. Todas ellas están interconectadas, de tal manera que en una simple variación en alguna de ellas, <coughs> provoca o genera un nuevo sistema. De manera paralela, también nos encontramos con dos grandes familias motrices, las situaciones psicomotrices y las situaciones supremotrices. Y a su vez, ambas se pueden desarrollar en espacios estandarizados o espacios desconocidos. Y en este sentido, sí que me gustaría remarcar la necesidad de ofrecer todo tipo de experiencias motrices si lo que queremos es aportar variedad y coherencia a las clases de educación física. Tan importantes son unas como las otras. La idea es poder ofrecer variedad. Asimismo, en cualquier práctica motriz en función de su lógica interna, se originan una serie de consecuencias motrices sobre la persona que actúa Intervenir en un juego, por ejemplo, significa descifrar su gramática para saber cómo actuar. Y cada persona responde de una manera singular. La gramática del juego es la misma para todos, pero cada uno de nosotros respondemos de manera diferente. Y es aquí donde reside la fuerza de la conducta motriz, que tiene en cuenta los diferentes, las diferentes dimensiones de la persona y que nos orienta hacia el desarrollo integral de la persona. Desde, esta perspectiva, bueno, desde una perspectiva puramente mecánica, estamos acostumbrados a centrar nuestra atención únicamente en la ejecución motriz. Sin embargo, y ahí viene el cambio de paradigma que propone la conducta motriz, es necesario cambiar la perspectiva hacia una visión más sistémica, donde además de la ejecución motriz, por supuesto, se tengan en cuenta las diferentes dimensiones que forman, que forman parte de la persona. Una vez mencionados los conceptos teóricos fundamentales, pasaré a intentar desarrollar de manera esquemática nuestra propuesta para transformar los conflictos que emergen en las clases de educación física desde la propia educación física. Fijaros, actualmente las escuelas son un espacio de gran diversidad donde continuamente se generan relaciones interpersonales, donde continuamente pueden surgir situaciones conflictivas. Y es aquí donde reside uno de los principales desafíos de la educación física el desarrollo de competencias que favorezcan el bienestar socioemocional de la vida. Competencias que, sin lugar a duda, son necesarias para vivir en sociedad. Y en este contexto es donde adquiere sentido nuestra propuesta transformadora, la educación de los conflictos motores en y desde la educación física. Para ello, nosotros proponemos seguir el siguiente proceso. Primero, determinar claramente los objetivos que se quieren alcanzar. Posteriormente, tendríamos que seleccionar aquellas situaciones motrices que sean coherentes para dar respuesta a los objetivos que nos hemos propuesto. Posteriormente, intentaríamos transformar aquellas situaciones motrices conflictivas que se han generado. Y finalmente, intervenir, intervenir sobre las personas involucradas en el conflicto motor. En primer lugar, como, es necesario concretar claramente qué es lo que se quiere conseguir, los objetivos pedagógicos. Y esta decisión es fundamental, ya que determinará la coherencia de los diferentes pasos a seguir. Nos preguntaremos ¿y cómo proponer una orientación coherente. Pues teniendo en cuenta el marco teórico de referencia, en nuestro caso, como os he comentado previamente, la fisiología motriz o la ciencia de la acción motriz. Los dominios de acción motriz y la lógica interna serían los aspectos fundamentales para buscar esta coherencia. Por poner un ejemplo, si mi interés es que mi alumnado aprenda a pactar, ¿tiene algún sentido que les proponga que con una cuerda y de manera individual realicen 10 saltos seguidos? ¿O puede tener más sentido que les proponga a ver si son capaces de saltar toda la clase a la comba de manera coordinada? En definitiva, lo que tenemos que intentar es ser coherente con las decisiones que tomamos. Posteriormente, nos encontramos con el proceso de transformación del conflicto motor. Proceso en el que tenemos que diferenciar dos partes. Por un lado, la detección y por otro lado, la valoración del nivel de intensidad, que será lo que nos permitirá proponer una clasificación de los conflictos. En cuanto a la detección, es decir, identificar si es un conflicto motor o es una conducta disruptiva, nos encontramos inicialmente con, con el agente generador. Si la situación conflictiva es provocada por una conducta motriz desajustada, por una conducta motriz perversa o por una conducta verbal de impacto desajustada. Y posteriormente nos encontramos con la respuesta conflictiva a dicho estímulo inicial, que puede ser una agresión verbal, una agresión física o ambas a la vez. En lo que hace relación al nivel de intensidad del conflicto motor, eh, después de intentar eh, buscar en la literatura específica especializada algún instrumento que nos podría ayudar para poder situar los conflictos en un nivel de intensidad u otro y no encontrar nada, tuvimos que proponer el límite de conflictividad. El índice de conflictividad es una herramienta que atiende a la suma del nivel de intensidad del agente generador y a la suma de, con la respuesta conflictiva daría un mínimo de 2 un máximo de 6. Si os fijáis, dentro de la parte de agente generador, el 1, 2, 3, el nivel de intensidad, va en función de cómo nosotros entendemos que es algo más intenso, es mucho más, eh, ¿no? menos intenso una conducta verbal de pacto desajustada que no una conducta perversa. Y en el caso de la respuesta, exactamente igual, es menos intenso una agresión verbal que lo que sería una agresión física y una agresión verbal de manera común. ¿Esto qué nos permite, nos permite? Este índice de conflictividad nos permite determinar si se trata un conflicto motor de nivel bajo, de nivel medio o de nivel alto. Una vez identificado el tipo de conflicto motor, es posible diseñar posteriormente los procesos más coherentes para su transformación, su estudio o su reflexión. Y esto lo podemos hacer haciendo incidencia en, la, en el agente generador en la respuesta conflictiva, o en ambos. Y finalmente, nos encontramos con el momento de intervenir. En este sentido, tenemos la, la posibilidad de la intervención de dos agentes. Por un lado, el profesor o la profesora, y por otro, los propios protagonistas de la situación conflictiva. En el caso del docente, este puede actuar directamente o sobre la lógica interna, realizando alguna modificación de la, en las reglas o cambiando de situación motriz, y también puede intervenir directamente sobre los protagonistas del conflicto, ya sea a través del diálogo, de la reflexión o incluso de la expulsión, si ello se, crea, se cree pertinente. Pero paralelamente, creemos también necesario dar la oportunidad a los protagonistas del conflicto, en primera instancia, al alumnado que ha generado su situación conflictiva, para que dispongan de un espacio y un tiempo para su autogestión. De hecho, si al alumnado no le damos la responsabilidad de tener que tomar decisiones, nunca a hacerlo. En definitiva, lo que se intenta, a través de la educación de los conflictos motores, es facilitar al alumnado la adquisición de competencias que les permitan, entre otras, aprender a convivir con inteligencia, escuchar activamente procesar y reflexionar sobre la propia evidencia de Madrid, tomar decisiones respetuosas y pacíficas, disfrutar del placer del lugar, relativizar la derrota o reflexionar sobre la manera de relacionarse. Bueno, de después de esta breve contextualización y extraída de la revisión y del análisis de diferentes estudios científicos, pasaré a mostrar algunas recomendaciones que nos pueden ofrecer alguna idea aplicada a las aulas de educación física para intentar desarrollar la educación de los conflictos modales. Las situaciones en las que no hay presencia de interacción matriz, en donde cada protagonista depende de sí mismo, no son la mejor opción para fomentar para la convivencia. No obstante, sí que son un tipo de situaciones que favorecen tanto el desarrollo de la autoestima como la aceptación del propio cuerpo, aspectos fundamentales para el correcto de desarrollo del bienestar personal. Y es difícil intentar desarrollar un bienestar común si no se tiene un bienestar personal. Tiene que haber una vinculación muy directa entre ambos. En este caso, para facilitar la convivencia, puede ser de interés el distribuir a los participantes en espacios separados para evitar interferencias, o comenzar estimulando con un uso sencillo de los objetos, no sé por ejemplo, botar la pelota antes que lanzar la canasta, y con el objetivo de mantener el nivel de implicación, aumentar o disminuir la dificultad del reto o cambiar de, la, de tarea múltiple con ciertas Por otro lado, las situaciones en las que los participantes se ayudan para conseguir un reto común fomentan las relaciones de convivencia. Es el caso de los juegos cooperativos, donde se aprende a convivir de un modo divertido y asequible, optimizando el desarrollo de las habilidades sociales habilidades sociales que son fundamentales para poder gestionar cualquier interrelación. En este caso, este tipo de situaciones sobre todo facilita que los participantes aprendan a ejercer la democracia para dar respuesta a un objetivo común a través del pacto. También son interesantes las prácticas de cooperación en la naturaleza. Diferentes investigaciones científicas evidencian que es en este entorno donde se obtienen mejores resultados. Además, también se apuesta por la optimización de material diverso y poco conocido, como por ejemplo el paracaídas o material específico de circo. Y en función del proyecto pedagógico, resulta también de interés el buscar la comparación de resultados. Ante un mismo problema, diferentes maneras de hacer, diferentes resultados, diferentes consecuencias. En las situaciones de oposición, donde los participantes tienen objetivos contrapuestos, es importante, muy importante, diría yo, remarcar el respeto al adversario. El adversario no es un enemigo. Es la persona que continuamente nos propone retos a superar. Y la necesitamos, ya que sin adversario no habría juego. Y esto es muy importante para nosotros, a nosotros mismos, a nosotros mismos y al colectivo con el que estemos trabajando. En este sentido, de esta manera, es interesante proponer cambios constantes para que todos los participantes tengan la posibilidad de superar al rival y se relativice la derrota cambios en el espacio para que se tengan que adaptar a las nuevas necesidades partir de propuestas sin material para progresivamente ir incluyendo materiales de compleja manipulación la incorporación de secuencias de acción que se repitan lo que podrá favorecer la alternancia de los poderes de poder en las relaciones sociales. Y finalmente en las situaciones de cooperación-oposición, aquellas en las que bueno, son las a nivel relacional las más complejas, de complejidad más elevada, es interesante subrayar la importancia de los momentos en los que se desarrolla la estrategia y la necesidad de proponer diferentes estructuras sociales para que tengan que enfrentarse a retos diferentes. En este tipo de situaciones, donde se suma la cooperación con los compañeros y la oposición con los adversarios, es necesario proponer variedad. De esta manera, en los duelos de equipo, es interesante, por un lado, poner equipos equilibrados, incluso dando la posibilidad de que los protagonistas, los propios participantes, facen la elección de los miembros del grupo, y por otro, favorecer el pacto y la estrategia grupal, para, qué? para que puedan decidir la distribución de los principales roles del juego. asimismo es interesante la participación en situaciones motrices donde la relación con el resto va cambiando durante la partida. Y los que antes eran adversarios, ahora pasan a ser compañeros. ¿Eh? Es una manera lúdica y estimulante para favorecer la convivencia de las relaciones colectivas. Y finalmente, tener muy en consideración los juegos paradójicos o contradictorios. Este tipo de situaciones motrices, básicamente son juegos tradicionales, son las que originan las relaciones interpersonales más complejas. Los participantes pueden compartir alianzas y traiciones a su conveniencia. Pueden decidir si ser compañeros o adversarios en cualquier momento. Y son un ejemplo para poner a prueba la educación del bienestar, y el bienestar social de los participantes. A continuación, mostrar eh, brevemente una tabla orientativa con la que se puede evidenciar cómo, antes de poner en práctica cualquier experiencia motriz, nosotros ya podemos incluir por dónde pueden surgir los diferentes conflictos motores. Si, por ejemplo, en las situaciones de cooperación, los posibles conflictos pueden aparecer a la hora de pactar y en la comunicación motriz, en las situaciones de oposición, en la gestión de la frustración motivada por la victoria y el fracaso, y en las de cooperación-oposición, en la complejidad de interpretar las conductas noticias de compañeros y adversarios y la toma de decisiones. En cualquier caso, el primer paso siempre es tener un buen conocimiento del grupo, conocer al grupo. Y en este sentido compartir una, una pequeña anécdota que, que, que nos ocurrió. Eh, contextualizo, eh, no diré la ciudad, una ciudad, eh, Cataluña... Eh, un centro educativo situado en el, en el casco histórico de dicha ciudad, donde eh, una población muy variada pero con un background bastante familiar bastante conflictivo, es decir, eh, marginación, drogas, prostitución, tráfico de drogas, crímenes, eh, bueno, todo, todo. Pero antes, más, disculpa. Sí. Un contexto eh, interesante y una escuela de, de, de educación primaria, y contactaron con nosotros para a ver si podíamos realizar unos talleres a través de juegos tradicionales para intentar reducir el absentismo escolar y reducir las situaciones de conflicto. ¿Asentismo escolar por qué? Porque los niños cuando se iban a comer a casa, los niños y las niñas, cuando se iban a comer a casa, luego ya volvían a la tarde. ¿eh? Entonces nos pidieron ayuda en este sentido. ¿Qué es lo que hicimos nosotros, inicialmente? Bueno, fuimos a a la bibliografía específica, a estudiar todo lo que nos, nos indicaba y comenzamos ¿no? por situaciones de cooperación. ¿Por qué? Porque eh, en base a las características de, de, de las situaciones de cooperación eran lo que las referencias nos decían que teníamos que poner en práctica para intentar reducir el absentismo en de, de las situaciones de conflicto e intentar crear buenas dinámicas para intentar reducir el absentismo escolar. ¿Pero qué es lo que nos pasó? Que había más conflictos que en cualquier otro tipo de situación y, Bueno, ¿Y esto cómo puede ser? Si sí, yo voy a la literatura y me dice una cosa y luego lo intento aplicar, y lo que observo es completamente diferente. Bueno, y esto nos dio que pensar, tuvimos que eh, parar, reflexionar. Y al final era algo tan sencillo y tan complejo como que se no nos había parado, o sea, se nos había olvidado pararnos a pensar en el contexto en el que vivían todos estos niños y niñas. Eran unos cracks. No surgían conflictos cuando les proponíamos situaciones de oposición. ¿Y por qué? Pues porque estos niños, estos niños y estas niñas, estaban muy habituadas a la oposición. Era su forma de vida, su forma de intentar sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no sabían cooperar. Claro, esto que producía que en una situación nueva, que nos pasa absolutamente a todos, ¿eh? que llegan los miedos, la manera actual es es muy posible, que surjan situaciones conflictivas. Bueno, ¿qué hicimos una vez que, que detectamos todo esto? Pues comenzamos por proponer situaciones en las que ellos y ellas se encontraban muy cómodos, muy cómodas, e ir transformando las diferentes propuestas para eh, después de un tiempo, tiempo largo, eh, tres años, poder conseguir, poder conseguir, sí, porque esto eh, son dos pasos para adelante, depende con que colectivos trabajamos son dos pasos para adelante, tres para atrás, vamos haciendo bueno, después de tres años, puedo decir a más o ¿Eh? contento que conseguimos que al final hicieran un baile todos juntos y de la mano. ¿Eh? Chicos con chicos, chicas con chicas, ¿eh? colectivo, no hace falta que más que los colectivos, pero podéis entender que depende con qué del colectivo, ¿no? el darte la mano con un chico, no sé si soy una chica con bueno, otra chica, si soy un chico con otro chico, o incluso ¿eh? con eh, una chica de otra cultura, etcétera, etcétera, pues supone muchos conflictos, no, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo. Y conseguimos eso. Y, y bueno, no solo eso, sino que bueno, yo vivía en el, centro, en el centro histórico, en el casco histórico. Y desde aquel día, eh, bueno, como que caminaba mucho más tranquilos por las calles del centro. ¿eh? Porque todo el mundo me saludaba, la gente estaba en las esquinas, tal. ¿eh? Porque como me conocían, como las personas que habíamos hecho capaz de que todos vayásemos juntos. Bueno, una pequeña anécdota para poder eh, intentar evidenciar que lo primero que tenemos que hacer es conocer Conocer el contexto de las personas que estamos, con las que estamos trabajando. La única manera de intentar después poder furgoner situaciones coherentes. Para nosotros fue un choque, ¿eh? pero Estamos muy habituados a aplicar directamente lo que la teoría nos dice. Y esta simbiosis entre teoría y práctica, práctica y teoría, creo que siempre la tenemos que llevar de la mano. Bueno, ahora estaba recordando, según estaba hablando con vosotros, estaba recordando situaciones. Bueno, vuelvo ahora. Gracias, doctora. Bueno, diferenciando por etapas y atendiendo a las, a las diferentes investigaciones y experiencias que hemos realizado, sobre todo antes de, antes de la pandemia, puedo compartir algunas orientaciones para reducir la intensidad del conflicto motor. Remarcar, que para mí es muy importante, que las propuestas, las propuestas que hacemos no pretenden ser una receta, ni mucho menos, sino ofrecer ideas para que cada uno, cada una, Pueda intentar adaptar a su contexto y, por supuesto, a las necesidades y a los intereses de la alumna. En este caso, eh, los datos proceden de un trabajo empírico realizado en Educación Primaria, donde analizamos más de 700 conflictos, eh, conflictos motores. Primero los detectamos, después los analizamos, y pudimos identificar algunos elementos que sí que pueden ser adaptables en la interacción. En el caso de los juegos psicomotores, destacaré algunos ejemplos. Por ejemplo, si lo que nos interesa es dificultar la comparación de resultados, lo que podemos proponer son diferentes situaciones motrices antes que la misma para todos. Por otro lado, si lo que queremos es favorecer el éxito y reducir la sensación de inferioridad, puede resultar de interés que el alumnado pueda escoger de entre situaciones motrices de diferentes niveles de dificultad, y múltiples alternativas de soluciones. Si nuestra idea es que haya una transferencia de aprendizajes in, perdón, intraspecífica, mejor proponer situaciones motrices conocidas antes que situaciones motrices nuevas. Por otro lado, si lo que nos interesa es favorecer la progresión, quizás pueda ser más interesante presentar situaciones motrices de un nivel coordinativo y de concentración bajo para Progresivamente y aumentando. Y finalmente, si les cuesta mantener la atención, puede ser interesante proponerles, motrices, eh, perdón, proponerles propuestas motrices que sean de corta duración. En el caso de las, de las propuestas con presencia de compañeros, el desarrollo de competencias en habilidades sociales es uno de los objetivos fundamentales. Por ejemplo, si lo que nos interesa. Es favorecer la toma de decisiones conjunta, mejor proponer situaciones motrices donde el objetivo motor sea accesible para todos. Bueno, vamos al tema, retomamos ¿eh? las propuestas dentro de esto. las situaciones con presencia de compañeros. Repito, si lo que nos interesa en este caso es favorecer la toma de decisiones conjuntas, mejor proponer situaciones motrices donde el objetivo motor sea accesible para todos si el objetivo reside en reducir la falta de competencia motriz al manipular los materiales, quizás pueda ser interesante proponer situaciones donde la comunicación motriz sea a través del cuerpo antes de que a través de un objeto. Por el contrario, si necesitamos reducir la sensación de malestar al ser tocado directamente por otro compañero o compañera, tiene más sentido el proponer situaciones en las que la comunicación motriz se dé con un objeto antes que través del cuerpo. Si el interés se centra en favorecer la responsabilidad compartida de las relaciones de poder, se pueden proponer situaciones con más de un rol donde los, real, los roles perdón, sean asumidos por más de un alumno o alumno. Y si lo que nos interesa es que todos los alumnos y alumnas tengan la posibilidad de experimentar diferentes responsabilidades, se pueden proponer situaciones motrices con más de un rol donde los cambios de rol sean rápidos y costantes. Finalmente, en las situaciones con presencia de adversarios, podríamos eh, compartir como ejemplos, si el interés está en la reducción de agresiones físicas en la manipulación de material, puede resultar oportuno proponer, proponer situaciones con materiales que no impliquen riesgos e inciten a la agresión. Por ejemplo, antes utilizar periódicos o pelotas de espuma que no utilizar picas o cuerdas, que ya de por sí el material nos incita eh, a una cierta bueno, agresividad. Asimismo, si queremos favorecer la eficacia de las conductas motrices, quizás mejor proponer situaciones motrices con, poco, con pocos objetos. Por otro lado, si lo que nos interesa es reducir la aparición de conductas motrices ineficaces, una alternativa puede ser proponer situaciones motrices con material grande y que se pueda manipular fácilmente. Incluso si lo que necesitamos es reducir las situaciones de enfrentamiento Si lo que necesitamos es reducir las situaciones de enfrentamiento que se generan al conseguir o defender un material, mejor proponer situaciones con ausencia de material antes de que se presente. Y finalmente, si dentro de nuestros objetivos está el favorecer que los efectos producidos por la exaltación de la victoria y el fracaso no se personalicen ni magnifiquen, mejor proponer situaciones de corta duración, de menos de 10 minutos de duración. En cuanto a la educación secundaria, también hemos realizado diferentes investigaciones y experiencias pedagógicas. Lo que pasa es que en este caso se han visto pausadas por la pandemia, por el tema de la pandemia. Pero la verdad es que la idea es que en breve eh, puede reactivar todas estas propuestas. Observando y analizando los, los comentarios del alumnado de, de esta etapa educativa, nos dimos cuenta que la percepción de las diferentes experiencias nutricionales vividas es un aspecto fundamental a la hora de educar las situaciones de conflicto desde la propia educación. Por este motivo, revisar la literatura específica y detectar la escasez. Pública. De recursos, comenzamos a trabajar en el diseño de herramientas específicas. ¿Para qué? Pues con el objetivo de diseñar instrumentos para recoger la percepción del alumnado y la del profesorado ante una misma situación que virtual. De esta manera, junto a la observación que de manera sistemática realizamos como docentes en, en el grupo clase, poder disponer de información necesaria para diseñar experiencias pedagógicas coherentes con los intereses y las necesidades del grupo, que dada su significatividad, se transfieran a la vida corporal. En consecuencia, nos aventuramos a desarrollar y validar dos cuestionarios para estudiar la percepción del conflicto motor en las clases de educación física y secundaria. Para ello realizamos dos estudios. Un primer estudio en el que participaron expertos y estudiantes de secundaria para desarrollar los ítems del cuestionario y realizar las pruebas de validez de contenido y de validez de los procesos de respuesta y un segundo estudio en el que participaron aproximadamente 600 estudiantes, 596 estudiantes de secundaria y donde se realizó la validación de la estructura interna de ambos cuestionarios. Posteriormente, la idea inicial era darle continuidad con la validación de un instrumento de observación para el profesorado y el diseño puesta en práctica de un trabajo empírico de investigación en las clases de educación física para comprobar la utilidad del instrumento y proceder a su mejor, por supuesto. Sin embargo, nos llegó la pandemia y nos vimos obligados a, a tener que parar, parar el periodo. Ahora la, la idea es poder darle continuidad, incluso seguir los procesos científicos necesarios para intentar validar las propuestas a la realidad de la educación física en primaria. en este sentido, bueno, aprovecho, y aprovecho la, la situación y el contexto de hoy para invitar a cualquier profesor o profesora que tenga interés y que quiera colaborar a que contacte conmigo y pueda hacer con esos Encantado. Bueno, y ahora, bueno, dentro de las posibilidades que tenemos y el tiempo que tenemos, yo creo que sí que lo podemos hacer, sí que me gustaría proponeros una, una, experiencia, una pequeña experiencia práctica diría a algunos de vosotros de voluntarios que subáis eh, aquí. Intentaremos hacer ¿no? un pequeño teatrillo simulando una situación de juego. Y luego os pediré que cada uno y cada una de vosotras piense en las realidades con las que estéis trabajando. Después intentaremos compartir lo que, bueno, las reflexiones que podéis hacer al respecto. Y bueno, aprovecharé para de una manera también teórica comentar la propuesta. ¿De acuerdo? Bueno, pues necesito... Necesito cuatro o seis personas voluntarias que puedan subir aquí. ¿Sí? ¿Todos a la vez? No, ¿eh? Poco a poco. ¿Sí? Es algo muy sencillito. Venga, abajo. Seguro que lo eh, a nuestros alumnos y alumnas. ¡Eh! Que no tenemos iniciativa. ¿Verdad? A partir de nosotros mismos. Muchas gracias. Eso es, eso es algo muy sencillo veáis lo que diría, pero si sí, contaría, podría haber salido ya rápidamente. Mira, claro, Sí, normal sí, sí. sí, que había dicho que nos daría tiempo, ¿eh? pero a este paso no sé si nos dará tiempo a ponerlo en práctica. Venga, muchas gracias. Si vamos aplaudiendo, nos vamos a lo mejor para que se Fijaros, eh, en este juego juego que, que vamos a llamar eh, la pastora y el rebaño, ¿sí? eh, hay dos roles. ¿sí? Comenzaré yo con un rol. Yo soy el pastor, la pastora, ¿eh? y iré caminando con los brazos abiertos. ¿sí? Y me iré desplazando ¿sí? por aquí por el espacio. ¿vale? Intentaré controlar las dimensiones que tenemos para ¿eh? evitar que ninguno de nosotros caiga. ¿sí? No? ¿No? ¿Vale? Y vosotros, sois el rebaño, las ovejas, y lo que tenéis que hacer es fijaros en mí porque no podéis estar nunca detrás de mi espalda. ¿Sí? Es decir, si yo estaría así... Perfecto, ¿eh? veo que lo hemos entendido. <risa> Ya perfecto, cambiamos de rol a otra persona. Sí. Va, cambiamos de rol. dado eh, situaciones ejemplos más que suficientes para poder hablar y reflexionar sobre ello. Pero hoy, ahora lo que os pido es que penséis en vuestros alumnos alumnas cómo se comportaría motrizmente con esta propuesta. ¿Sí? Eh, ¿La petición la entendéis? ¿Sí? Eh, yo rápidamente seguro ¿no? que puedo cerrar los ojos, pensar en en Alba y saber qué es lo que seguramente podrá hacer, ¿no? o pensar en Fermín, o pensar en Ángel, o... os pido que hagáis esta pequeña reflexión de manera individual, justo nada, dos tres minutos o menos, y después el intentar compartir con el compañero o la compañera que tengáis de cerquita, derecha e izquierda, de qué es lo que pensáis que pasarían, las posibles situaciones que creéis que se podrían derivar, etcétera etcétera, Y después lo intentamos poner en común. ¿Os parece bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias, eh! a ¿de acuerdo? Venga, va. Ahora os paso un poco el trabajo desde... ¡Muchas gracias, eh! ¡Perdonad! ¡Muchas gracias a De cosas pues, diferentes eh, de las que os he propuesto yo. Incluso alguno de vosotros o vosotras, de hecho, no bueno, ha he llegado ni a los 10 minutos, pero la idea no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de la, de la reflexión. Y ahora sí que os pediré eh, de, de vuestra colaboración, de vuestra participación, para intentar, eh, sin ningún miedo, eh, aquí no hay nada ni bueno ni eh, son diferentes reflexiones ante diferentes realidades que las personas que. ¿Qué pensáis que, que, que podría ocurrir en esta situación planteada en un grupo concreto con los, los que trabajáis? Eh, si pensáis que se podría llevar a término o no, las posibilidades de diferentes actuaciones, cómo lo intentaríais solventar, etc. Ya, como antes he comentado, muchas de las situaciones que, que proponemos, eh, a pesar de que el directo, bueno, el directo es el directo, pero ya podemos intuir cuáles pueden ser ¿no? los diferentes comportamientos motrices de, de los alumnos o alumnas. Si nosotros tenemos diseñados un tipo de situaciones con unas características X, es muy posible que las personas que participen, que al final, no sé, en una situación de cooperación no cooperan, porque se lo diga yo, cooperar, cooperar, cooperar no, cooperan porque la situación, para poder jugar, la situación les obliga a tener que cooperar. ¿Vale? Bueno. Con esta pequeña introducción, espero que se anime, os animéis más de uno a una para intentar eh, compartir la reflexión sobre los efectivos. Sé que es, eh, es duro así ¿no? presentaros una situación y ahora pedidos de nuestra colaboración, pero bueno, lo hago. ¿Sí? Perfecto, gracias. Eh, sí, yo, por ejemplo, eh, hemos comentado que influiría mucho en la clase. Yo, por ejemplo, en algunas clases igual sabría de antemano que va a salir bien y en otras sabría de antemano que va a salir mal. ¿Posibles situaciones que podrían salir mal hay, Pues el típico cabroncete, entre comillas, puede ser el pastor, se pone en una esquina ya según empieza el juego rápidamente y están todos a su espalda. Eh... Habría dos posibilidades. Les dices de antemano que eso no se puede hacer o no les dices nada como tú has hecho y vemos a ver qué es lo que pasa en el juego. En el caso en que veas que pasa eso, pues evidentemente sería cortar y decir oye, como podéis ver, de esta forma, si no colaboráis, no va a poder llevarse a término. Entonces ya depende de vosotros. Y ya les orientas un poco, ¿no? Pero eso sería, yo creo, la situación peor. Y luego, pues siempre podrías tener al típico típica que se mueve tan despacio que no le daría tiempo a ir con el pastor. Podría pasar. Se me ocurren algunos ejemplos concretos. O el típico pastor que también iría al estillo y haría movimientos súper rápidos, de tal forma que mmm, habría tanto caos en el juego que no se podría jugar. Y sería lo mismo. Pues evidentemente, en ese caso, cortar el juego e intentar reconducirlo, haciéndoles ver que o colaboran o no van a poder jugar. Yo creo que eso es un poco. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a anotar una cosilla y después intentaré hacer una vinculación teórica con la propuesta. intentar unirlo a las diferentes... Consideraciones que Gracias. Gracias. Antes escuchaba todo el que estaba hablando. Sí. Puede ser que él solo hablaría tan alto. ¿no? Venga, va, animaros cuanta más ¿eh? reflexiones, ideas salgan al final. Pensar que, que, que todos trabajamos con personas, personas que son diferentes, pero las situaciones que se dan muchas veces no son tan diferentes. Situaciones muy similares, y, y la idea es cuantas más recursos, ideas diferentes tengamos en la mochila, más tiempo nos dará después a poder adaptarlo al contexto y a las necesidades que tengamos. Si ¿Sí hay algún compañero que me ha preguntado la mano, sí, por favor. ¿Qué se puede dar a esas? Vale, gracias. Una aportación más? Eh, ver, lo que yo veo es que cuando hay un modelo, sí, gracias, hay un modelo eh, se tiende a repetir. Cuando tú lo has hecho, las personas que lo han hecho detrás tuyo han copiado las digamos las soluciones motrices. En cambio cuando se expresa el juego, pero no hay modelaje, la, el nivel de respuestas motrices es mucho más variado. Y luego desde el primer participante al último ha habido una aprendizaje también. ¿no? Gracias. Que. que no. Vale, hemos comentado que, que pueden estorbarse unos a otros, pueden empujarse, pueden pisarse, eh, tú quítate, eh, y ahí se puede generar el conflicto. Gracias. Bueno, yo también he dicho que pasado un tiempo, probablemente eh, los propios alumnos. Entonces les cuesta este tipo de juegos donde no hay un ganador, sino que simplemente juegan, les cuesta y lo piden. Piden que este se elimine y que gane. Ellos lo que buscan es más que nada juegos muy, muy movidos, ¿no? Entonces, pues lo que podría ocurrir es que, que el pastor empiece a correr de un sitio a otro y muchos no le puedan seguir. Si es un poco rápido, muchos que se quedan atrás. Se puede convertir en un caos, entonces, bueno, podría, habría que delimitar, que quizás no se puede correr, que solo se puede caminar. Bueno, pues, tomar diferentes, diferentes medidas. Porque tú no has planteado que es una cooperación, tú has planteado que es una posición. Entonces, cuando yo he visto que era una especie de cooperación, porque para mí al principio era cooperación, eh, lo, que he buscado, lo que he buscado es eh, pasar a la oposición, una, una ruptura en el juego. Entonces, depende de lo que queramos conseguir, puede ser una, una cooperación, puede ser una oposición. Yo creo que, que nosotras, las profesoras, ponemos le, el punto de mira a lo que queremos conseguir. Perfecto, muchas gracias. Eh, puede ser una buena actividad para comentar la sesión como dinámica atencional. Y que quizás podría surgir el conflicto de que el rebaño se choque en un movimiento brusco y a lo mejor ahí podría surgir algún eh, algún encontronazo entre dos personas o más y quizás alguna pérdida también. Y bueno, pues desde ahí ese conflicto pues nos daría pie a, a una resolución. Gracias. Porque me ha hecho a mí cambiar. Yo, aparte de participar, lo primero que he hecho es eh, valorar las posibles situaciones de boicot, de, pensando en secundaria también, pero siempre enfocándolo desde, desde la oposición. ¿no? Yo también lo había puesto para, para calentar, a citar movida, que todos participen, y si no tienen esa motivación, desde un de, juego de memoria, ¿no? que, que tema final, con claros vencedores y perdedores, pero... Es verdad que también se le podía dar ese, ese, ese enfoque y, y creo que muchas veces en secundaria yo, yo mismo peco de, de hacer todo todo con un campeón, todo grupado, todos contra todos, con material. Ya, ya os digo, yo como ejemplo he metido border polis y, y he pensado que bueno, aparte de, de alzayar, pues les pongo con balones atrás y el que no está dentro de eso pues puede ser eliminado con un balón y para meter motivación, pero bueno, igual el objetivo también puede ser cooperar. ¿no? Entonces, que bueno, claro, pues a la vez se Gracias. <risa> eh, bueno, no eh, Cuque, una prueba? Ah, perdón. Eh, que nosotros hemos comentado un poquito que puede haber eh, alumnado que esté como en pequeños grupitos, tres, cuatro, juntos y vayan como, como unidad. Eh, en la ESO e incluso en bachillerato, lo que sí podemos eh, después eh, ir quizá un paso más allá y preguntarles a ellos y a ellos es ¿Y para qué es este juego? Y, y que ellos digan, ah, pues para esto, para lo otro, y que ellos mismos vayan y ellas mismas reflexionando eh, para qué puede servir, para qué les sirve, si incluso en el futuro se podría jugar, eh, bueno, pues no sé, incluso hablarles, y eh, estoy teorizando, vaya, jolasa, jocoa, que no hay material, o incluso podríamos sí. añadir material. Yo les suelo decir muchas veces, está ahora bajo cauda, por bataspergar, ya igual está, se lo digo yo, ah, perdón, se lo digo yo... Se, se lo digo, yo es un poco aburrido este juego, ¿no? Eta, y, y, igual les digo, te vaya mierdilla, ¿no? Para que, para que ellos digan, no, pues, esta no la de saqueguy, ¿cómo podemos cambiarlo? Esta ser gaiti gañera. Entonces, ¿por qué y para qué lo cambiamos, no? Y que ellas y ellos puedan ir cambiando ese juego, si les apetece, o igual no, o poniendo dos pastoras o dos pastores, o en vez de pastor hacerlo un poco más real, en el, en el contexto igual en el que estoy yo que comentabas, pues en vez de archaña, que sea archaña, eta isuna, para ir ¿no? haciendo que, que un juego de palabras. En este caso de, pues eso, en lugar de archañas pastora o pastor, archaña es Musul de escuadra, ¿no? Entonces, pues, que sea un policía que nos persiga y bueno, buscar un poco eso eh, a su contexto, a su. Pues bueno, y a ver qué sale, ¿no? Cuando empezamos a jugar a policías y ladrones no funcionaba, teníamos que jugar a ladrones y a policías. ¿Alguna otra ¿Algún comentario? bueno, pues tiro, tiro para adelante. Eh, bueno, agradeceros a, a todos los que habéis dado las reflexiones y los que no, que también, eh, aunque no las hayáis compartido, seguro espero que al menos las hayáis pensado. Y, y bueno. Después comentaré cuestiones a nivel ¿no? de vinculaciones técnicas de muchas cuestiones que vosotros, vosotros ya habéis mencionado. Pero de lo que ha apuntado es que me gustaría destacar a un concepto que, que es interesante, o por lo menos que es interesante bajo mi punto de vista. El primero es el de el objetivo, ¿eh? el tener claro el por qué se presentan las cosas, por qué se, pre eh, se presenta una situación y no otra, por qué se presenta un juego y no se presenta otro. Fijaros, eh, es pues como comentaba antes, si ocurre algo no será porque yo lo diga, sino porque es una situación que yo planteo la que invita o obliga a que ocurran las cosas. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad grandísima a la hora de seleccionar aquellas situaciones que sean coherentes para lo que queremos conseguir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es qué queremos conseguir. Y en función de eso, buscar aquellas situaciones que sean más cercanas o que estén más orientadas a que se puedan desarrollar estos objetivos de la mejor manera posible, teniendo, por supuesto, siempre en cuenta, y eso me gusta recalcarlo, porque trabajamos con personas, ¿eh? los intereses y las necesidades del alumnado y del profesorado, porque al final ¿eh? somos un colectivo en el que estamos en una clase, que es un momento único, irrepetible, que no vuelve a poder venir, y que ahí todos y todas tenemos parte para que la sesión, la clase, tome una orientación o tome otra diferente. También me he apuntado por aquí, y además es curioso, porque los la de las reflexiones pueden ser un poco diferentes del resto, han sido, curiosamente, dos personas que han realizado la vivencia múltiple. Por lo tanto, eh, a mí, por lo menos esto, me, me da pie a, ¿no? a poder subrayar la necesidad de tener experiencias múltiples Y experiencias motivas significativas. Y a poder ser eh, positivas, porque de las negativas no queremos volver a vivir. Sí. Eh, después, que también habéis comentado estamos muy acostumbrados a, a buscar la solución ante ¿no? una situación conflictiva nosotros apostamos más por una transformación para nosotros una situación de conflicto es una oportunidad para generar cosas por lo tanto no es que queramos abolirlos y eliminarlos ¿no? es una situación que se da, es como la vida misma y la idea es cómo podemos utilizar esta situación conflictiva como oportunidad para transformar, porque al final es el proceso donde se generan las reflexiones y los cambios y posibles posibles no desarrollo de competencias que luego nos servirán para poder vivir en sociedad que al cabo yo creo que es uno de los objetivos que tenemos todos y todas ¿no? como a través de lo que nosotros podemos colaborar ¿eh? hacer que cuando estemos fuera de los centros educativos eso se pueda emplear y aplicar. Eh, muy interesante, que luego lo mencionaré seguramente, ¿no? el tema del modelo. El modelo es algo súper interesante. Pero el modelo en todos los sentidos. Fijaros que el principal modelo que tienen nuestros alumnos y alumnas somos nosotros y nosotras. Por lo tanto, es de donde tenemos que partir y eso lo tenemos que utilizar también. Y las diferentes, los diferentes comportamientos que pueden tener los alumnos y alumnas que algunos ya los podemos conocer de antemano, podemos saber por dónde se orientarán, también los podemos utilizar. Todos y todas nosotros necesitamos nuestro minuto de gloria. Aprovechémoslo. Eh, por aquí me ha apuntado también el tema de la, de, la, de la reflexión. Por supuesto, para nosotros para es súper importante. Y independientemente de, de la edad que podamos tener, hay diferentes maneras para pensar: Una manera más profunda, más superficial. Una manera más progresiva, poco a poco. Pero es interesante que lo vayamos trabajando ya desde el inicio yo personalmente, eh, prefiero reducir la cantidad y aumentar la calidad. Y para mí, eh, el poder reflexionar, cada uno desde lo que podamos llegar, eh, sobre lo que se está haciendo, yo creo que es fundamental. Es la manera, en situaciones parecidas, recordar aquella situación, o, o no, la recordas igual de una manera consciente, pero de una manera inconsciente, actúas. Y al final es crear, crear este tipo de desarrollar competencias que nos permitan el poder, el poder vivir en, en comunidad. Por lo tanto, esta reflexión es necesaria, tenemos que dar responsabilidades. Si a mí no me dan la opción de, de, de ser responsable, del poder, ¿no? incluso eh, alterar la vivencia, la experiencia o la, después, no saber hacerlo. No sé, por poneros un ejemplo muy tonto, si a mí mis padres no me dejan salir de casa, a tomar una, una cerveza, el día que tenga 18 años, ¿qué es lo que pasará? seguramente acabaré en el hospital. Pues eso es algo parecido, si no damos el tiempo y el espacio para que nuestros alumnos y alumnas tengan responsabilidades, y en este caso la responsabilidad es también a, a intentar buscar alternativas y transformar las situaciones cognitivas, en este caso que estamos hablando. Después no les podremos pedir que ante otras situaciones tome la iniciativa para poderlo realizar. Por lo tanto considero que la reflexión es un, es, es un apartado muy muy muy también ha sufrido por aquí ¿no? el aprendizaje en la progresión básico, que es lo que hacemos todos, depende de situaciones. Mirar, observar, descifrar lo que nos pide el juego, pero descifrar también lo que, lo que hacen nuestros compañeros o compañeras. Y en función de eso, tomamos nuestras propias decisiones. En algunos casos podemos estar más motivados, y en otros lo que hacemos es repetir, porque no nos motiva. Bueno, al final, la cuestión no es buscar situaciones malas o buenas, o que funcionen o no, no funcionen, sino situaciones que sean coherentes con los objetivos que nosotros perseguimos. Eh, estoy de acuerdo, eh, eh, no, la, la necesidad de complicar las cosas y que tenga que haber una competición, un ganador, bueno, todo. Las situaciones con competición y sin competición son igual de válidas en función de lo que queramos conseguir. Tan bueno es jugar por jugar como jugar para ganar o jugar para perder que nos han enseñado, eh, en este caso, eh, a intentar saber perder, pero no sé si a mí, a mí por lo menos no me han enseñado a saber ganar. Eh, todo eh, tiene que ir, ir de la mano. Eh, bueno, esto es un poco de las anotaciones que, que he hecho. Ya veis que, de lo que ahora comunicaré, algunas de las cuestiones, sí. sin haberos escuchado los comentarios que habéis hecho y los que no habéis hecho, seguramente en alguna de ellas he dirá ah, mira, pues esto es lo que he pensado yo, oh, se podría hacer esta manera? Porque al final... Eh, no es nosotros los que decimos lo que tiene que pasar Es la situación de juego que planteamos la que nos marca la que independientemente de quién esté jugando independientemente de, de, de la ideología del color de la piel, de que seamos de un barrio o del otro es el juego el que nos marca o la situación o el que planteemos con su lógica interna con sus reglas la que nos marca cómo tenemos que actuar fijaros, en este caso en el caso del, del pastor del rebaño se trata de una situación muy sencilla, una situación muy sencilla en la que cada participante puede tomar sus propias decisiones. Y lo de la mejor manera para, la, para que la relación sea eficaz es respetando la lógica interna que nos hace el foro. ¿Qué quiere decir respetar? Bueno, pues lo que hemos entendido es que cuando comenzamos a... Ver diferentes posibilidades, que también es interesante. ¿no? El dejar, ¿no? Antes se escuchado, ¿no? Y depende cómo vaya, cortamos el juego. Bueno, sí o no. dependerá lo que os interese. A lo mejor, puede resultar también de interés ver cuáles son las propuestas que hace nuestro alumnado para cambiar la, la lógica interna de la situación que nosotros hemos planteado inicialmente. Nos puede dar mucha información. Bueno, en lo que os comentaba, en la lógica interna que nos exige el juego. Y respetando, por supuesto, también las diferentes decisiones. Sin embargo, como habéis visto y habéis comentado también, puede ser que esto no suceda así, ya que en función de la gestión de los diferentes roles, la situación, la situación puede llegar a ser ingobernable, como muchos otros que habéis comentado, y habéis pensado. En este juego, la lógica interna nos permite asumir dos tipos de roles complementarios. Dos tipos de roles complementarios que garantizan la convivencia. Por un lado tenemos el rol del pastor. Este rol implica tener que liderar un grupo, saberlo dirigir y ponerlo a prueba. El pastor se encuentra en una relación de superioridad que ha de saber gestionar con respeto. Ha de tener en cuenta que posteriormente él será oveja y otra persona será el pastor. Por otro lado, en el rol de las ovejas, este rol supone acatar las directrices y actuar con eficacia en relación con los desafíos que propone el pastor de desafíos que como también habéis comentado y son muy complicados reducirán la motivación por colaborar por colaborar con, con el rol del pastor y que una vez que comience el cambio de roles seguramente provocará también una rápida extinción del juego ¿eh? como posteriormente en función de, de cómo haya jugado el grupo se pueden activar tranquilamente debates críticos, reflexivos que seguro que nos pueden ayudar no, a utilizar las relaciones la, la, la de convivencia. a lo que supone es saber gestionar el poder y saber gestionar la sumisión. ¿Eh? Y digo poder y sumisión, no he entendido, ¿eh? pero creo que al final los diferentes roles marcan un rol de superioridad, un rol de inferioridad ni mejor ni peor uno que otro, pero todos ¿eh? tenemos que tener experiencias para intentar saber gestionar este tipo de situaciones de la mejor. Y esto lo podemos extra extrapolar después a, ¿no? a la comunidad. No es fácil eh, ser un buen jefe, por ejemplo. A veces es mucho más fácil no ser jefe que te diga lo que tienes que hacer. A veces algunos no, o algunas nos encontramos más cómodos en, en esta sumisión y no tanto en la gestión del poder. Bueno, pues ese tipo de cuestiones también, también no, sobre todo las podemos trabajar desde, desde la educación física. Y en este sentido, eh, como docentes, como profesores y profesores de educación física, podemos realizar cosas. Por ejemplo, si nos interesa fomentar la toma de decisiones, la transformación del conflicto motor y la convivencia inteligente, podemos proponer que todos los participantes pasen por ambos roles. ¿Sí? Es lo que, aunque se ha realizado un poco pesado, he intentado también. Me interesaba que todo el mundo pasase por ambos roles. Alguno, ¿Algún comentario ha habido? ¿no? Pues, ¿Alguno no quiere participar porque no le interesa? Bueno, pero es que es interesante que todos pasemos por todos los roles para vernos en situación para conocer nuestras limitaciones, nuestras potencialidades y conocer también las de los demás. Porque todo esto, queramos o no queramos, después lo transferimos a la vida diaria. O incluso podemos hacer eh, varios subgrupos que también lo habéis comentado para aumentar las opciones de cambio de error. ¿Eh? Fijaros que también en algún momento habéis hablado del tiempo. Tampoco hemos estado mucho aquí. ¿eh? Y ha sido suficiente para que mi condición física ¿eh? quedase en evidencia delante de todos los otros. Por otro lado, también podemos eh, cambiar ligeramente la regla del juego, aumentar la, la dificultad en la, en la toma de decisiones del pastor, en este caso. ¿eh? En la gestión del poder podemos intentar que sea más complicado. Por ejemplo, se si pueden colocar mmm, varios subgrupos en un mismo espacio de juego. ¿eh? Imaginaros un pastor con su grupo de ovejas, una pastora con su grupo de ovejas y todos jugando aquí. ¿Sí? Bueno. Esto provocará una mayor confusión, ¿eh? pero también nos dará posibilidad de ver respuestas diferentes, respuestas creativas. Está clarísimo también que, como antes hemos comentado, nosotros y nosotras conocemos el grupo al que vamos a hacer esta propuesta. Si ya intuimos que esta eh, propuesta que os acabo de hacer ahora, antes de iniciarse, ya será, eh, explotará, pues lógicamente no la propondré. Lo que tendría que buscar será algún otro tipo de situación un drift, que me dé la posibilidad de poder trabajar los objetivos de la manera que yo quiero trabajarlo y que se, sea interesante para los intereses y necesidades de las personas con las que estoy trabajando. Al final, las cuestiones no son tan, tan complicadas. También ¿qué podemos hacer? Eh, imaginaros eh, el, el rol del pastor. Bueno, pues podemos proponer que este rol sea compartido, que si en vez de haber un pastor, pastora, haya dos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer continuamente? ¿eh? Tener que pactar para ver cómo gestionan el poder. Bueno, Este tipo de situaciones son, son interesantes para nosotros para verlas y poder observar y para las personas que lo practican también. ¿eh? Muchas veces, eh, muchas situaciones de conflicto suceden cuando tenemos que intentar pactar. Porque cada uno de nosotros y nosotras pues, tenemos, puede ser una percepción diferente de cómo queremos generar las cosas. Y a veces tenemos que ceder y otras veces tiene que, tienes que ceder todo y, y bueno, ha sido una, un, un, breve, un breve, breve ejemplo de cómo proponer una, una orientación basada en la, en la educación de los conflictos en el, de la educación física. Una situación muy sencilla, ¿eh? pero que puede dar mucho pie en función de los intereses y las necesidades y el objetivo que yo tenga Bueno, ya para, para finalizar mi intervención, sí que me gustaría subrayar un par de cosas subrayar la, la necesidad y la, y la del trabajo en red, eh, del trabajo en equipo. Eh, ya os he comentado antes, aunque muchos de vosotras, dentro de no las hayáis compartido, seguro, que, que si las ponemos todos en, ¿no? en, sobre la mesa, muchas coincidirán. Al final, eh, las situaciones que ocurren no son muy diferentes. En algunos otros casos sí, también es interesante conocerlas. Si sois capaces si somos capaces de poder trabajar en, en equipo, en red, será mucho más positivo todo. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencias. Que la idea no es repetir receta, ¿eh? esto que me funciona con tercero A. No me funcionará. O puede ser que sí, con tercero B. Trabajamos con personas. ¿eh? Y dentro de un centro educativo, el del barrio de al lado, tiene un contexto y unas características bien diferentes, ya que no hace falta irse lejos. Pues, dentro del mismo propio centro educativo, dentro del propio nivel escolar, las diferencias entre tercero A y tercero B pueden ser abismales. Una persona puede ir muy rápido, muy muy rápido. Pero si lo que de verdad pretendemos es llegar lejos, es necesario poder compartir el camino. Por eso la idea de, tener, de intentar trabajar en equipo, trabajar en red. En este sentido ya aprovecho eh, bueno, a todas las personas que estéis interesadas en, en optimizar la, la convivencia a través de, de la educación física. Eh, animaros, que no salen el empeño, porque ya como os he comentado antes, dependen en qué contextos, normalmente no son tres pasos para adelante, dos para atrás, eh, en algunos casos cuatro para atrás, pero luego tienen que ir recuperando, eh, no salen el empeño, tenéis una idea, la idea es ir conociendo, conociendo al grupo y realizando propuestas que vayan en la dirección de lo que vosotros queréis conseguir, sobre todo esta, esta coherencia. A poner en práctica también experiencias motrices que sean significativas para el alumnado, con la intención de que puedan ser luego aplicadas en el contexto comunal, ¿eh? al salir de la actividad. Y bueno, si me es también oportuno a poneros en contacto conmigo, si queréis colaborar de alguna manera, manera o necesitas cualquier cosa. Antes de eh, así de verdad, eh, antes de cerrar mi, mi presentación, sí que me gustaría compartir un, una cita, que normalmente me acompaña siempre, la tengo siempre en, en la cabeza, es de un conflictólogo catalán y dice así como decían, de la energía. No se crean ni se destruyan. Se transforman. Cualquier duda, cualquier cuestión, estoy a la disposición y muchísimas gracias por vuestro Viendo a dónde van, a qué área temática, área de conocimiento, perdón, acude para que el alumno o la alumna tenga una experiencia vivida. ¿A cuál? A la nuestra. Es el gran potencial que tenemos. De ahí también la gran responsabilidad. No todo vale. No todo vale. Si yo hago una propuesta poco diseñada, poco pensada, a lo mejor puedo hacer que un alumno o alumna con las que estoy trabajando no vuelva a hacer actividad física, no vuelva a saltar a la cuna, no vuelva a andar en bicicleta. ¿Sí? Es, bueno, es un cuchillo de doble giro, nos aporta mucho, pero también supone una gran, gran responsabilidad. Y bueno, es cualquier cosa que necesitéis. Aquí estoy. Y si ahora no queréis hacerlo, por correo electrónico, cuando queráis. Contestad, contesto a los correos normalmente contesto siempre. ¿Sí? cosa es que tarda un poquito más, un poquito menos, en, función en momento, pero... pero sí, es que eh, la pregunta que hemos estado comentando y nos surge es reflexión versus compromiso motor. Y me explico. Eh, yo te he comentado antes que me gusta y me parece interesante y, y creo que es básico que reflexionemos sobre a qué jugamos, cómo jugamos, para qué jugamos, eh, etc. Pero... Eh, tenemos luego datos eh, de evidencia científica, como tú has comentado incluso de antes que nos basamos en la evidencia, que nos hablan de que el compromiso motor de nuestros chicos y chicas es cada vez menor. La Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, Eurídice incluso hace tiempo. Y claro, eh, ¿qué hacemos? Eh, porque claro, una vez que nos paramos a reflexionar, nos paramos. Paramos y dejamos de saltar, de jugar, de correr, de generar conflictos motores que nos hacen, nos enriquecen. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué datos tienes y qué apreciaciones nos puedes hacer? Es que le casco. A ti por la pregunta. Eh, bueno, datos, ahora mismo científicos no los tengo, pero sí que te puedo dar mi, mi, bueno, mi visión sobre lo que me acabas de preguntar. Yo creo que aquí la clave es, o por lo menos para mí, el, el vincular la reflexión con el estar parados. Para mí yo creo que eso es la clave. ¿Qué no podemos reflexionar? ¿Estando realizando algún tipo de actividad motriz? No sé, pregunto. ¿Qué no podemos, por ejemplo? Bien, ahora bajamos un poco el nivel de intensidad y por grupitos vamos caminando haciendo el recorrido que el otro día diseñasteis. Vamos eh, andando. Bueno, podemos ver... Eh? ¿Nos escuchan? Podemos intentar buscar, dar propuestas que, que, que intenten ¿no? eh, combinar las dos cosas. Eh, sí que es cierto, ¿eh? Eh, lo que comentas de que cada vez el compromiso motor es siempre, bueno, pues ahí también eso nos tiene que hacer que pensar a ver qué tipo de propuestas estamos llevando a término. ¿Son los, las que nuestros alumnos y alumnas necesitan y las que están interesados? ¿Sí? ¿No? Eso, eso tampoco significa, ¿eh? cambiar todo para ofrecer lo que no. Al final lo que tenemos que buscar, creo yo, es un, es un equilibrio. Y ahora, pues por ejemplo, no sé, ahora estoy pensando, me viene a la cabeza, eh, decir, no, es que mi centro educativo, eh, Está a un kilómetro, está, ¿eh? Eh, perdón, el voy a de y Entonces, cada día que voy a hacer las clases, ¿eh? ya tengo un tiempo que lo pierdo. Bueno, el tiempo es el tiempo. El tiempo, yo a mí me gustaría creer que, que no se pierda. El tiempo se gestiona. Bueno, ¿por qué no intentar gestionar ese camino de ida y de vuelta para realizar alguna propuesta? ¿eh? No sé, ahora me viene a la cabeza. Tenemos que llevar unas pelotas de cifo. Lo llevamos en grupos de cuatro, caminando por la calle y cantando, si le hace falta. Eh, vale. No sé, siempre podemos intentar, yo creo, buscar, buscar. Que eso no quiere decir que al final, en función del contexto de en el que estemos y de las posibilidades que tengamos, se pueda llevar a cabo. Pero yo creo que no tendríamos que, que, que buscar ¿no? la, diría, no? o reflexión o compromiso motor. No, yo creo que lo que tendríamos que intentar buscar es, es una unión. Y en algunos casos eh, podemos necesitar más reflexión. Y en algunos otros casos necesitamos más actividad motriz. Sí. Pero al final, actividad motriz por actividad motriz, eh, yo prefiero hablar de actividad con calidad. Muchas gracias por Soy conocedor que tiendo a si tengo una clase con otro grupo a realizar estos cambios, bueno, pues tendré que decidir si los hago o no los hago en función de qué, de lo que me interese, de los objetivos que tenga. Cada grupo es diferente, como tú muy decías, a lo mejor lo que me interesa con tercero B es precisamente que vivan ¿no? lo que ahora quiero cambiar para que no suceda. No sé si me acabo de explicar, pero creo que estabas comentando. Por lo tanto. En función, en función de, lo que, de lo que tú quieras conseguir, de lo que necesita el grupo. No sé si he podido responderte. La cosa es eh, improvisar. Y alguna vez, que a todos nos pasa, o a todos nos pasará, pues sí que podemos eh, tirar del recurso de la improvisación. Por diferentes motivos. Al final, tampoco se nos tiene que olvidar que nosotros somos personas. Y también tenemos pues, vida propia, aparte de nuestra pasión o de nuestro trabajo. Eh... Ahora no sé eh, si lo que está diciendo o lo que viene a dónde quieren ayudar. Si me vuelve, lo compartiré. Disculpa. Una... Siempre, porque si no, ante una improvisación los alumnos, las alumnas, no son tontos Un día te lo compran El segundo día también, al tercero ya, todo lo que les puedes decir, te lo de aquella manera. Entonces, adaptar siempre. Preparamos, diseñamos, pensamos que puede ocurrir, pero luego somos conscientes de que yo directo, y por mucho de que yo tenga preparado que después de 15 minutos comenzaré con, una, con otra actividad, pues a lo mejor, si con la primera actividad que he propuesto, ya está sucediendo aquello que yo quiero conseguir, ¿qué necesidad tengo de pararlo? Porque yo me había planteado previamente que era lo que hacer otra situación. Bueno, cada uno decide. Yo personalmente, si se está dando lo que yo quiero que se dé, ¿por qué cambiar? Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo, no hay nada bueno ni malo, sino lo único que nos orienta es qué es lo que queremos conseguir y qué es lo que intentamos utilizar para que siga. Oh, bien, bien. Hola, no, es una pregunta, es que has dicho una cosa y, y no me acabo de quedar clara o no lo he entendido bien. Bueno, ¿Te has referido a qué, qué hacen otros profesores de otras áreas cuando tienen conflictos que recurren a nuestra área de educación física? O sea, no, no, no entiendo a qué tipo de situaciones te refieres, no, no lo he entendido bien. Vale, gracias. no me he estresado, no me tanto a las situaciones de conflicto, sino al sentido de intentar dar bueno, fuerza que nos creamos la fuerza que tiene nuestra, ¿no? la, la educación física y lo comentaba a colación de que si tú, bueno o al menos yo cuando he podido hablar con, con compañeros de otras, de otras áreas, eh, al final tienden a mirar la educación física, la actividad motriz a lo, cuando necesitan que las personas interioricen que es lo que está ocurriendo un, un, un conocido que trabaja las ¿eh? matemático y qué es lo que hizo para intentar trasladar la trigonometría a sus alumnos de a jugar al villano. Yo no entiendo de billar, ¿eh? No juego al billar, pero por lo que creo, la tecnología es básica en el billar. No sé, ejemplos más. Eh, en la, las clases de historia. Haremos un teatro, un teatrillo donde. Al final, cuando buscamos que, que las personas tengan experiencias, nos acercamos siempre a nuestra vida. Y ahí, por eso decía, no tanto vinculado con con el conflicto, que al final también, ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque te da posibilidad de que la gente, de que la orientado pueda tener y vivir la experiencia. ¿Puedo aprender a andar en bicicleta sin haberme montado? Pues a lo mejor sí, pero seguramente ¿eh? la disfrutaré más y aprenderé más rápido si ¿eh? me monto la bicicleta. La última parte de la intervención se habla del modelo y, y bueno, es una reflexión que hago yo también. profesores de educación física, sino simplemente como colectivo docente, es la observación. O sea, la observación para nosotros es clave, es saber observar, es saber ¿eh? interpretar qué es lo que está pasando para que nos ayude a poder proponer cosas en función de, de las necesidades e intereses que vayamos observando. Entonces, intervenir, participar, no participar, depende. Al final es que esta, ¿no? esta respuesta de depende, casi lo puedo utilizar prácticamente para la mayoría de las preguntas. ¿Por qué? Porque yo no, bueno, no creo que lo que tengamos que buscar sean recetas, sino diferentes opiniones, diferentes experiencias para que luego cada uno de nosotros y nosotras lo pueda lanzar al contexto, a las circunstancias y a las necesidades. Y aquí, vuelvo a repetir, lo que nos marca es qué es lo que quiero conseguir. Si eso lo tengo claro, el resto es buscar el cómo pues sí. No sé si he podido responder a tu pregunta. Eh, yo quería saber si, eh, como expertos, si nos podrías dar alguna recomendación sobre cómo resolver los conflictos, ¿no? cuando ya interviene el docente. ¿no? En, en, has puesto ahí que podría haber pues, conflictos que sean se se verbales, incluso pues, físicas, entre alumnos. Y todos actuamos con sentido común, yo creo. Pero si existe alguna serie de recomendaciones, o guías, o consejos que nos puedas dar eh, sobre cómo actuar en ese tipo de circunstancias, Eh, pues la verdad es que no, no, y te, no, no te diré por qué, si ahora intentaré, eh. la idea no es buscar recetas, entonces claro, yo no conozco ni el contexto del que me estás hablando, ni las personas implicadas, ni. por lo tanto, bueno, podríamos optar por diferentes cosas, en función de, de, de lo que pueda ocurrir, por supuesto una de ellas es, es la lógica, la lógica eh, que tenemos todos y todas, pero algunas veces esa lógica también difiere, ¿eh? y lo que yo puedo ver claro, de una manera, a lo mejor tú u otra persona lo ve, lo ve de otra. Pero sí que es un, ¿no? un comienzo un común. Y después el intentar, eh, ¿no? no sé, yo lo que podría, sí que podría intentar recomendar es primero que, que el que observemos intentemos trabajar por no significa que tengamos que solucionarlo todo. Eso es lo primero. ¿eh? Nosotros veremos, observaremos y que tenemos ofrecer propuestas, pero dentro de ahí, de las posibles alternativas también está el que no podamos hacer nada. Tenemos que ser también conscientes de ello. Eso no, eso no quiere decir que ya tenemos la toalla desde el inicio, pero que seamos conscientes que eso es una alternativa más que puede ocurrir. ¿Eh? La idea es trabajar en todas las anteriores. ¿no? Eh, por otro lado, el, el intentar identificar eh, aquellos tipos de situaciones conflictivas, lo que es conflicto motor y lo que no, que me refiero. Yo como profesor de Educación Física sí que puedo actuar en función de las situaciones conflictivas que ocurren generadas, por lo que pasan mis clases de educación física. Claro, si hay algún conflicto provocado por cuestiones externas, está bien, cuanta más información tengamos, mucho mejor. ¿eh? Pero poco podría hacer yo si la familia de un alumno y de, la de la otro están enemistadas. ¿sí? Pero yo sí que puedo actuar a través de las diferentes propuestas motrices que puedo realizar es dentro de las situaciones que ocurren dentro de las, de las, de las clases de educación física. Aquí también la clave es entender... Eh, que la propia lógica interna de la situación que tú puedes plantear también hará que puedan ocurrir unos, un tipo de, de relaciones y por lo tanto que puedan emerger un tipo de situaciones conflictivas diferentes. No sé, por ponerte un ejemplo eh, si tenemos que estar todos aquí saltando a la cuerda de una manera así, yo no necesito a los demás ¿no? para poder realizar la actividad que me está planteando eh, es muy posible que si ahí se genera alguna situación de conflicto sea de un nivel mucho más intenso seguro ¿eh? que si estoy intentar llegar a un acuerdo en el pacto, en una situación de cooperación. Seguro que es mucho más intenso. ¿Por qué? Porque estás ¿no? totalmente fuera de lo que te exige. Los pues estoy saltando, veo a un compañero, le doy el acuerdo, La cuerda, cuestiones que seguramente algunos de vosotros y vosotros eh, no os parecerá tan lejano porque eh, las, hemos, las hemos vivido. Por lo tanto, ya podemos ver que en función del tipo de, de, de, ¿no? de, de, de práctica motriz habrá... Como los conflictos al final es relación. Nosotros siempre hablamos de conflictos interpersonales. ¿no? Intentamos eh, resolver conflictos armados, conflictos bélicos, conflictos de... No, nos sentiremos en los interpersonales en los que se pueden generar o que podemos actuar dentro de, de nuestras propias sesiones de, de educación física. Entonces aquí, sobre todo, observar observar bien, eh, interpretar, para eso necesitamos conocer al grupo y sobre todo, pues, que en sistemática. Quiero decir que cada día es, es, es un mundo que nos... Da la posibilidad de poder ir anotando las diferentes cuestiones. ¿Qué es complicado? Claro que es complicado porque no solo tienes una clase a la semana con un grupo concreto. Eso también tenemos que ser conscientes, ¿no? que muchos de vosotros y vosotras tenéis diferentes cursos, acabáis con uno, iniciáis con otro. Bueno, pero eso no quiere decir que no se puedan intentar buscar estrategias para ¿no? observar, recuperar información e intentar, intentar aplicar. Entonces, bueno, hay diferentes propuestas, pero necesitas tener ¿no? muy, muy bien identificado qué es lo que ha ocurrido qué se puede hacer, si le puedes dar la posibilidad al alumno que intente, ¿no? pues, por lo menos en primera instancia, intentar resolverlo por sí mismo o no. Bueno, eso sin conocer al grupo, creo que dar una receta que después sea un copy-to-paste. O sea, yo entiendo más que lo que tenemos que conocer son que existen muchos ingredientes, que cada ingrediente tiene unas características diferentes y después cada uno de nosotros y nosotros cocinará utilizando los ingredientes en función del plato que quiera hacer y de los ingredientes que tenga también. Porque habrá algunos ingredientes básicos, ¿no? Nosotros, los alumnos, las alumnas, que también nos determinarán el plato que, que queramos después hacer. No sé si este símil nos eh, puede servir para entender eh, un poco mi, mi orientación. Muchas gracias. Casco y las que muchas gracias.